De empezar, me gustaría aclarar que no soy entrenador ni mucho menos nutricionista. Solo soy un tipo normal que ha encontrado la forma de pasar de ser un gordito sedentario a ser activo y en forma. Y también he conseguido cambiar radicalmente mis hábitos de alimentación sin mucho esfuerzo. Y todo eso después de los 50 años. Durante nuestra vida adulta, paulatinamente y casi sin darnos cuenta, año tras año, vamos acumulando 500 extra. Porque nuestro cuerpo ya no da la comida basura tan eficientemente como lo había hecho los primeros 25 años. Pero la buena noticia es que nuestro cuerpo no es nada ingrato y nos perdona si decidimos entrar en forma. Y con solo 4 o 5 meses de trabajo y determinación, Conseguimos borrar 30 o más años de automaltrato En mi caso dos grandes acontecimientos Casi simultáneos me dieron la alarma Para empezar de una vez por todas El primero cuando fui a pesarme después de un par de años Y oh my god 83 kilos de los 60 que pesaba los 20 Y de los 70 que pesaba los 35 Y el segundo cuando me senté en el suelo Para jugar con mi hijo de 3 años Y casi tenemos que llamar a la grúa Cuando quise levantarme ese mismo día empecé a estudiar cómo bajar de peso y entrar de forma después de los 50 Y sorpresa, poco y nada yo tuve para los de nuestra edad Así que empecé a filtrar todo lo que se adaptaba mejor para nuestra edad en cada vídeo o tutorial que veía Y pude clasificar 6 puntos primordiales que considero son el pilar fundamental para nuestro proyecto de bajar de peso y entrar en forma ¡Sí! ¡Vamos a ellos! Motivación, compromiso, hidratación, alimentación, ejercitación y control de peso Motivación, es importante que encontremos una motivación muy poderosa que nos ayudará a empezar y a no tirar la toalla el primer mes Compromiso Sincerarnos con nosotros mismos y elegir un nivel de comprometimiento que sepamos que no nos defraudaremos a corto plazo y que encontraremos el equilibrio para garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto. Ponernos objetivos realistas de acuerdo con el nivel de compromiso que querramos adoptar. Hidratación. En el proceso de entrar en forma he descubierto que beber 3 o más litros de agua es el santo grial para bajar de peso. Y después de haber fallado con todos ellos, he conseguido encontrar el método más fácil para conseguir mi objetivo diario de hidratación. Y se los contaré todo. Alimentación. Todos sabemos que una buena alimentación es esencial para mantenerse en forma. Les contaré paso a paso la dieta extrema que he hecho y qué hacer una vez que la terminamos para no recuperar los kilos que tanto nos ha costado bajar y cómo mantenerse en el peso ideal. Ejercitación. Yo sé que la mayoría no tienen tiempo ni ganas de estar una o dos horas por día en el gym. Pero lamentablemente a nuestra edad empezamos a nadar contra la corriente ya que si no hacemos ejercicios, no solo no ganamos masa muscular sino que la perdemos a razón de 1 a 2% al año. Por eso les indicaré algunos ejercicios para hacer en casa que son lo súper básico para conservar una buena movilidad con el pasar de los años. Estiramientos, sentadillas, caminar y algo de brazos. Y de paso les contaré el secreto de los asiáticos que aparte de tener una longevidad bastante mayor que la nuestra nunca se ve ancianos con bastones ni mucho menos con andadores y casi siempre llegan al final de sus días con una salud física y mental admirable. Control de peso es fundamental empezarse todas las mañanas para estar consciente de nuestro progreso o si tenemos algún desliz en el fin de semana, poder recuperarlo lo más rápido posible. Ni yo ni mis amigos salimos de la sombra con los resultados que he conseguido y es mucho, mucho, mucho más fácil de lo que parece al principio. Así que ¡vamos allá! Si te parece que este vídeo puede ayudar a los de nuestra edad regálame un me gusta o mándaselo a alguien que creas que le hace falta. Y como te has quedado hasta el final del vídeo te daré un regalazo Suscripción vitalicia a nuestro nuevo canal totalmente gratuita porque día a día estoy descubriendo nuevas formas de alcanzar mejores resultados con mucho menos esfuerzo y se lo cantaré absolutamente todo. Lo único que tienes que hacer es pinchar aquí y estarás suscrito. Y no te pierdas aquí donde hablo de todos los pasos, de todos los pilares, uno por uno para alcanzar la meta, la cima, la gloria. Eh, no te los pierdas aquí, aquí, aquí. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.